Te un secreto. ¿Qué? Yo me lo he muerto. Dejo esta cosa así que te deja volar! No yo, yo que te dejo, no te dejo. No dejo, no dejo. Tirando esta mierda que me domina mi sistema, vamos caminando por el sistema tirando. Nave en ese vuelo soy un actito de mente No quiero tu consuelo Solo quiero ese pinche foco Para andar alterado, zafado Mientras mis neuronas me explotan Vamos navegando con el estilo subterráneo Siempre bien placoso en el rebaño La oveja negra, pero perdona Solamente me la paso de desvelado Escribiendo en mi cuaderno cada pensamiento Analizando cada verso Unos ya se fueron, me traicionaron Pero no me importa, mucho para que logre ese sueño con el que me empeño Desgastando esa pluma, pluma Como se esfuma, como el humo Quiero un para el rebote no hay quien me soporte solamente vamos por ahí trote y trote mal gastando mi pinche suela esa hoja en blanco yo otro a pinche atraco arriba las manos que llego el pinche saiker de la cdp viene haciéndolo como una pinche tormenta con un pinche solamente vengo representando el estilo verdadero no hablo de más Solamente quiero quemarle Las patas al Satanás, jajaja Click Club es la CDP Y viene a tirar líricas infectadas Como una pinche sombra negra Como una galaxia Que te consume Solamente mirar Por ahí me miran Más pinche flaco wey, Pero no, no no sabe nada, solamente me dedico a rapear. Ahí sí, ya usted no tiene nada. Tirando esta pinche balada Carajo, ¿qué pasa si solamente me la paso de vago? Siempre rompiendo la instrumental Por acá, por allá, por el centro me miran pasar O oh, mis reales los tengo contados Con mis manos, con mis dedos Solo quiero estar otro día más en mi Pinche cuarto PANIQUEADO siempre representando San Pedrito de este lado. Nunca tengo nada, no tengo talento, solo tengo unos versos explosivos que te tomo cuando hago mucho miedo, cuando tomo el pinche sentido. Quiero otro trago de mi escala, amargo me vale verga, solamente quiero estar. Esperando esa dama pero no creo que regresé Llego nuevamente pero quédese, quieto Cuidado ponga Estas cartas en la mesa, la vida es prestada Por allá lo miran Como si fuera un suicida Como este pinche loco El doctor más pinche loco esa pinche Mario, Juana Cristina no sé lo que me aprendeje Véngase, véngase Y da solado le reviento en los chicos Por andar hablando pinche morro mal nacido Que no ha vivido yo Otro más que salió del otro cotorrio